El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la economía global. A diario, miles de millones de transacciones financieras tienen lugar alrededor del mundo. Dichas transacciones son vitales para preservar una economía global saludable. Dentro de este flujo de comercio legítimo, hay transacciones ilícitas que amenazan con socavar la estabilidad de todo el sistema financiero. El lavado de dinero ocurre en nuestro mundo cotidiano de transacciones de rutina. Los criminales alrededor del mundo usan el lavado de dinero para enmascarar el origen de sus fondos, haciendo que sea muy difícil detectar sus crímenes. Hay muchas técnicas para lavar fondos, pero la mayoría involucra tres etapas, colocación, estratificación e integración. La colocación involucra colocar las ganancias del crimen dentro del sistema financiero legítimo. La estratificación consiste en convertir esas ganancias a otra forma y crear complejas capas de transacciones financieras para oscurecer la ruta del dinero. Por ejemplo, un criminal podría tomar prestado contra un depósito de efectivo para una hipoteca creando una transacción que está a una capa del depósito original. La integración involucra colocar las ganancias lavadas de vuelta en la economía bajo un velo de legitimidad. El criminal podría usar la hipoteca para comprar una casa, poniendo así las ganancias ilegales de vuelta en la economía legítima. El financiamiento del terrorismo usa técnicas similares a las de los lavadores de dinero para evadir a las autoridades y oscurecer la ruta del dinero, y puede involucrar fondos de fuentes legítimas o criminales. Sea cual sea su origen, los financiadores del terrorismo trabajan a menudo con el sistema bancario formal para mover los fondos hasta su destino final. Los criminales que lavan dinero y financian el terrorismo hacen todo lo necesario ...para oscurecer la ruta del dinero. Al mezclar sus fondos ilícitos con el sistema financiero tradicional... ...incluso una simple transacción puede estar vinculada, sin saberlo... a parte de una infraestructura criminal establecida. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo causan daños graves. El lavado de dinero no es un crimen sin víctimas. Los criminales realizan todo tipo de actividades ilegales peligrosas... ...para generar dinero, tráfico de drogas contrabando de armas, fraude, robo, secuestro, extorsión, estafas piramidales y manipulación de los mercados. Pero sus ganancias solo tienen valor para los criminales si pueden convencer al público de que sus fondos son legítimos. Al permitirles enmascarar las ganancias de sus crímenes, el lavado de dinero facilita la corrupción futura y causa graves daños a la estabilidad y seguridad sociales. Las ganancias criminales lavadas alcanzan miles de millones de dólares en todo el mundo. El lavado de dinero tiene el poder de desestabilizar las economías de los países susceptibles y poner en peligro la integridad del sistema financiero global legítimo al incorporar fondos ilícitos a la economía mundial. Mientras el lavado de dinero sea viable, seguirá teniendo un papel significativo en perpetuar el crimen. Anima a los criminales a cometer los actos que producen ganancias ilícitas y da al crimen organizado los fondos que necesita para realizar otras actividades criminales, inclusive actos terroristas. Es vital para nuestra seguridad y estabilidad globales que acabemos con el flujo de activos ilegítimos. El valor de la inteligencia financiera. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos graves cuya investigación y enjuiciamiento exitoso puede tomar años. Los criminales usarán cualquier medio necesario para oscurecer la ruta del dinero que lleva al crimen subyacente. Debemos tomar medidas para identificar esos medios y rastrear la actividad criminal entre nosotros. La inteligencia financiera es esencial para identificar las transacciones sospechosas y acabar con el flujo de efectivo ilegal. Y eso comienza con usted. Una simple transacción puede estar vinculada a una intrincada red de actividad criminal. Al presentar un informe de transacción sospechosa o actividad sospechosa, su aportación puede significar la diferencia entre apresar a peligrosos criminales y dejar que sigan libres para corromper el sistema financiero global. Usted tiene la responsabilidad legal de reportar las transacciones sospechosas. Así desempeña un papel fundamental en ayudar a las autoridades a seguir la ruta del dinero más rápida y eficazmente, permitiéndoles acorralar a los responsables del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las Unidades de Inteligencia Financiera y el Egmont Group todos los países deben tener una unidad de inteligencia financiera cuya misión es recibir y analizar informes de transacción sospechosa y actividad sospechosa y revelarlos a las autoridades de orden público u otras autoridades. Cuando usted presente uno de estos informes, su unidad asegurará su anonimato y hará análisis adicionales para confirmar la sospecha. Cada unidad examina enlaces y tendencias para desarrollar inteligencia financiera. Al seguir la ruta del dinero, las unidades pueden ayudar a las agencias de orden público a investigar y finalmente procesar a los autores de los crímenes originales. Debido a la naturaleza y el alcance de estos crímenes, estas unidades deben trabajar con sus homólogas internacionales para anticiparse a los lavadores de dinero y los financiadores del terrorismo. Su unidad es parte de una red mundial de unidades de inteligencia financiera conocida como el Egmont Group. Fundado en 1995, Egmont promueve la cooperación internacional entre las UIF y facilita la comunicación regular, el intercambio de conocimientos y la capacitación entre sus miembros. A través de Egmont, cientos de UIF se unen para construir una inteligencia financiera global basándose en elementos de información que se originan en una fuente individual. Usted. Su papel en la lucha contra el crimen, presentación de informes de transacción sospechosa y actividad sospechosa. Como alguien que maneja transacciones financieras todos los días, está en una posición única para ayudar a poner fin al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es crucial que reporte las transacciones sospechosas cuando entren al sistema financiero legítimo. La presentación de un informe de transacción sospechosa o actividad sospechosa a las autoridades apropiadas tiene el potencial de perturbar la actividad criminal y terrorista y ayudar a prevenir futuros crímenes. Usted tiene el poder y la obligación de reportar las sospechas de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas. Su unidad de inteligencia financiera asegurará de que se proteja su anonimato, pero es vital que tome medidas para reportar cualquier sospecha. Una acción simple pero significativa puede desarticular la red criminal protegiendo a las posibles víctimas contra un crimen futuro y asegurando la integridad de nuestra economía global.